sube y baja de, del valor del dólar lo que ha generado es mayor actividad en lo que es compraventa venta ¿sí? donde muchos quienes tenían el dinero destinado en ahorro ¿sí? eh, optaron por, por llevarlo algo más seguro que es el que es el ladrillo entonces hemos tenido, estamos teniendo sí, eh, unos días bastante agitados en cuanto a andar mostrando inmuebles y por supuesto la posibilidad de, de poder generar alguna, alguna venta Así que por ese lado, estos movimientos dólares sí nos han beneficiado. ¿sí? Y obviamente que en el tema de alquileres nada ha cambiado, sigue cada vez peor eh, y va a seguir en esa línea mientras no, no, se, no se trate la posibilidad de modificar la ley de, eh, de alquileres. Así que eh, por un lado estamos bien y por otro lado bastante preocupados porque en el tema de alquileres cada vez se reduce más la posibilidad de, de oferta de alquiler casa o departamento estamos hablando en general todo lo que tenga destino de vivienda familiar eh, es cada vez peor la, la situación porque no no hay no hay oferta de alquiler que está dado por dos situaciones por una situación perdón que es fundamental que es la proximidad a las elecciones entonces todos aquellos que tienen resguardado su dinero en los bancos sin duda que los están retirando sí y en algunos casos aprovechando estas subas del dólar eh, para hacer para cambiarlos a pesos y salen a comprar al mercado algo que les garantice eh, conservar ese dinero que vienen con tanto tiempo eh, ahorrando. ¿sí? Así que son más que nada inversores, porque lamentablemente el resto no, es imposible porque no hay capacidad de ahorro y menos de una línea de crédito hipotecario. ¿sí? Así que lo que se está moviendo eh, es en, ese, en esa línea de gente que tiene sus ahorros que los está retirando de los bancos por una cuestión de, de seguridad próximas elecciones y, y buscan resguardarlo en lo más seguro por hoy que es el, que es el ladrillo. ¿El precio de las viviendas está dolarizado o se va actualizando eh, respecto al tema? Se de modo de tenerlo como referencia, sí, pero se termina concretando en peso, porque no olvidemos que el dólar no es moneda de curso legal en el país. ¿sí? Entonces, eh, vuelvo a decir, podemos tener como valor de venta referenciado en dólares, pero en el momento de la escritura debe estar expresado en peso y en mayor parte el pago también se hacen pesos, no estoy negando de que se hayan, se hayan hecho algunos pagos en dólares, ¿sí? claro. pero mayormente el dólar está figurando como referencia por lo más próximo que tenemos a, a la inflación, ¿sí? entonces por eso se toma como referencia y en algunos casos menores como pago también.